¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Referentes en este sábado 16 de abril. Nosotros felices y contentos de llegar hasta sus hogares, por supuesto, a través de la poderosa señal de Avia Yala Televisión. Y como todas las noches, tenemos un nuevo invitado. Hoy en el programa nos acompaña un hombre que con sus cuerdas hace vibrar a multitudes, que mediante un charango lleva al folclore, la cultura de un país a lo alto. Hoy en Referentes... Donato Espinosa Donato Espinosa nacido el 22 de octubre de 1962 en Potosí Músico charanguista boliviano nos acompaña en esta edición Qué alegría tenerlo en los estudios de nuestro canal ¿Cómo estás Donato? Buenas ¿Cómo noches ¿Cómo estás Oscar? Eh, muy contento de estar eh, en, el, en el programa de canal por supuesto y gracias por la invitación... ...no, para nosotros gracias. más bien es el gusto de que podamos compartir contigo... ...tenemos una biografía preparada oh, para que, es. que nuestra audiencia... ...de nuestro canal conozca un poquito más la trayectoria... ...de lo que ya sabemos de él también... ...y podamos disfrutar ya estos 60 minutos con Donato Espinosa... ...un boliviano... ...estudió en la primera escuela de música popular de Buenos Aires, Argentina... Fue gerente administrativo de la Órbita Publicidad y Producción. Realizó diseño y producción de audio y video en varias películas bolivianas, junto a Antonio Eguino y Paolo Agassi. Tiene más de 80 placas discográficas grabadas con artistas nacionales e internacionales, como Zulma Yugar, Enrique Taulloa, Emma Junaro y seis discos grabados como solista. ¿Quién no ha disfrutado de las melodiosas... Eh, músicas y melodías y acordes de las de las cuerdas de la guitarra del charango que sin duda son parte de donato Espinosa y que nosotros queremos hoy compartir contigo querido donato vamos a retroceder un poquito hasta tu infancia bueno, queremos saber cómo describes tú tu infancia donato bueno ha sido yo creo que desde, desde el inicio Oscar siempre tiene un carácter muy muy tranquilo muy suave eh, y pues en la escuela empezamos poco a poco a ya tener un gusto muy particular por este instrumento y, y aprovechábamos, yo eh, aprovechando los, los recreos, las salidas y los momentos así de que teníamos horas libres, digamos, para agarrar y, y hacer grupos en el colegio y empezar a tocar, a tocar. Yo vivía eh, en la avenida Bush, de aquí de la ciudad de La Paz, a la altura de la, de la calle Haití. Y yo he estudiado en el colegio Hugo Dávila, soy davilista de, de ah, corazón. ¿verdad? Sí, entonces eh, yo bajaba todo la, la, la con, mi, con, mis, con, mis, con mi bulto que llevábamos antes, que era un bulto de cuero, ¿no? Entonces bajábamos toda la, la, toda la jardinera del, de la avenida Bush hasta la Carrasco, tocando, ensayando. Entonces venía todo el tiempo con mi charanguito, ¿no? entonces Claro. agarré el charango y... ¿Desde, desde qué era...? Más o menos desde mis 9, 10 años. Empezamos. ¿Y por qué el gusto del charango y no otro instrumento? Te cuento un poquito y rapidito. Eh, lo que pasa es que nosotros... Yo soy potosino, he nacido en la ciudad de Potosí. A muy temprana edad me vine aquí a la ciudad de La Paz eh, y me vine con mi mamá. Mi mami agarró sus cosas, sus, sus maletas y sus, toda su historia de vida y nos venimos aquí a La Paz. Pero antes de venirnos se compró un charanguito muy rústico, así pequeñito, de Quirquincho, me acuerdo. ...y de un campesinito en, en el mercado eh, artesanal de Potosí... ...y la agarró, y me, me acuerdo porque fuimos conmigo a comprar... ...agarró y lo envolvió en un abuelito hermoso... ...lo trajo aquí a La Paz para colgarlo en la pared... Claro. ...lo tenía colgado en la pared porque ese era su... ...su nexo con su tradición, con su cultura... ...mi mamá es muy crendona de ese tipo de música... Entonces, de eso se lanzó y pues eh, era eso, ¿no?, colgado ahí. Y nadie, nadie se imaginaba que ese charanguito iba a ser el compañero de toda mi vida, ¿verdad? Ah, mira, qué lindo, qué emocionante, <risa> Por eso, ¿no? por eso que escojo el charango, digamos. ¿Y recuerdas cuál fue la primera canción que tocaste? y así, después de haber, pues me imagino, practicado varias veces, hasta poder decir, sí, perfecto, esta es la canción. Sí, te la voy a tocar un poquitito. A ver, claro, tal, tal adelante. Vez, tal vez la, la, la, la conoces. Y es una canción, bueno, son, eran dos canciones principalmente por la cual en mi colegio me buscaban, porque las Horas mira. Cívicas, no había Horas Cívicas sin el Espinosa. qué lindo! ¡Qué bien! Mira. Entonces yo tocaba en las Horas Cívicas, mis profesores me decían, ya te voy a invitar a una salteña con sus refrescos y me tocas en la, en la hora cívica claro. Yo, obviamente, por doble razón. Feliz. <risa> conocidos sí, y pues otro que tocábamos. Qué lindo, qué emocionante. Ojos azules, naranjita, y dos palomitas, esos temas que eran tan, claro, tan icónicos, ¿no? Los temas icónicos, sí, ¿no? pero qué sí, lindo, sí. qué bien, ¿verdad? ¿No? Y eh, me imagino que eras pues en, en, en la materia de música el preferido de los profesores. Sí, sí, siempre tenía siete, porque sí. era, la, la calificación máxima era siete. ¿Cierto? En música, sí. sí. Me, me, me. ¿Qué materia sí. no te gustaba? La, la más complicadita, digamos, en... era química, de pronto. Yeah. Matemáticas me gustaban física no tenía problema. Pero sí, química sí es natural, pese a que tenía una hermosa profesora de, de colegio. Pero sí, éramos un poquito vagos en, es, sí. en esas materias. Pero después, yo nunca tuve problemas así de, de, de aplazos, nada más claro. bien. Entonces, me preocupaba mucho de estudiar. Y era muy, muy, muy, desde muy pequeño. Siempre me he ligado a, a, a, la, claro. a la arte, a la cultura, así. Si no era con mi charango, o oh, me escogían para bailar, digamos, ¿no? Me acuerdo ah. de mi primer baile uh -huh. en colegio era de Cayahuaya. No ajá, sé si tú Cayahuaya es el, claro, el, el del, claro. de la, del paraguas, ¿no es ¿Sí, cierto? Entonces, me disfracé de, de, de Cayahuaya y con mi paraguas a qué bailar. ¡Qué genial! Entonces, ¡Qué bonito! Eh, siempre estábamos... Sí, sí, sí me, a mí me gustaba, la verdad. Eh, ahora debíamos bailar todos Cayahuaya con esta lluvia que hay aquí en La Paz, pero... <risa> Pero claro, la ¿no? pasé muy bien. ¿A los cuántos años deciste, decidiste irte a, a la República de Argentina? Lo que pasa es que en el 84 nosotros fuimos por primera vez al primer festival del Charango, en Aquile. Entonces... Eh, Creo que te cuento eso porque es, es un preámbulo para, para decidir muchas cosas de mi vida. Claro. Eh, nosotros eh, ganamos el primer charango de oro del Festival Internacional de Aequile. Nos trajimos, era un potocino que, que, que participaba por la paz en Cochabamba. ¡Ah, ya, Entonces nos, nos trajimos el, el charango de oro y un charango que nos regalaron Qué lindo. Eh, a Aequile y para la paz, o sea, representante de la paz. Y creo que ahí fue un momento muy, muy importante para mi vida, para poder escoger, ¿no? Yo me entré a la universidad, terminé en el colegio, entré a la universidad, estudiaba música, estudiaba, eh, bueno, informática, por supuesto, porque para eso entré. Estudiaba después informática en, otro, en otras uh -huh. instituciones más. Y, pero paralelamente a mi estudio por, por la música fue muy importante. Uh -huh. Una vez que había terminado, no, no terminado completamente, pero ya había cursado muchos, muchos, uh -huh. eh, tanto en la Escuela Nacional folklore como en el Conservatorio, tenía que decidir más. Eh, quería, estaba ávido de aprender muchas cosas más. entonces escogimos Argentina. Yo claro. por referencia tenía de que en Argentina había muchas escuelas de música. Claro, ¿no? De música popular, sobre todo de música no precisamente clásica, porque el conservatorio hasta esa e época era Solar clásico, ¿no? Era, éramos pudo Schubert, Beethoven ¿no? y Mozart no y tenemos que darle el, el, un lugar mucho más exclusivo al claro. Pese a que Gracias a eso también hiciam, hacíamos música clásica con el charango, claro. ¿no? Sin embargo, eh, ahí escogimos irnos a Argentina. Nos vemos. yo fui con mi mochila, mi charango y mi disco, mi primer disco que había sacado eh, aquí en Bolivia. ¿A los cuántos años era eso? Eso sería a los 17, 17 años, 17 sí. años. ¿Y ¿Qué? qué te dijeron tus padres cuando tomaste esa decisión? Mi 16? mamá, que estaba muy contenta, te voy a decir honesto, Oscar, mi mamá ha sido la primera que me ha apoyado muy bien, o sea, desin desinteresadamente. Yo, yo sé muchas historias ¿no? de los claro. chicos que se dedican a la música, los papás a veces se ponen, claro. se ponen un poco adversos porque. ¿Cierto? No, sí, o sea, nos vinculan mucho, digamos, con, con, con, el alcohol, con la bohemia de la, la noche, la, noche ¿no? la tertulia, ¿no? Pero, claro. Pero depende de uno. Yo creo que depende uh -huh. mucho de uno de poder manejar. ¿Cuáles son los objetivos claros, Exacto. no? Porque, y no y además que, eh, si bien ahora el gobierno nacional ha garantizado o les ha dado un poquito más eh, de importancia a los artistas, sobre todo a los músicos, hace muchos años atrás era, pues, decir músico era como no tener ninguna profesión. Sí, exactamente. ¿Te, ¿te costó soltar raíces? Eh, no, no, no, no, porque yo quería conocer mucho, ya quería conocer más países Yo había ido el, el 85, una vez que ganamos con el, el premio, fuimos invitados a Cosquín. Ya. Uy. Eh, Festival Córdoba, de Córdoba. Mm, claro. Córdoba, entonces ya, ya, vi Argentina de una manera porque era el primer viaje que había salido del país. Entonces fuimos con una delegación de todo Bolivia. Estaba Manuel Morroy estaba Viento ah, Sur, mira. estaba <risa> Julio César Paredes y Matheos Tobar, quién más. Y, sí, ya éramos toda una, una pesada de música. <risa> claro. Y pues de allá me, me, me dicen pues. ¿Quién va a pedir el, el, el, la delegación de Bolivia en el escenario? Porque en un escenario muy grande, grande, sea, fuerte. Entonces, no, que entre Charango con, con, con el Donato solito. Ay, pues todos, todos dijeron, sí, sí, que entre solito. Y toqué ahí en Córdoba. Entonces ya empecé a manejar un poquito el, el, el criterio, digamos, de, de dónde lanzarme yo a, a seguir claro. estudiando, a seguir aprendiendo. Y por eso es, escogí Argentina. Bueno, como todo músico irreverente le dio vida electrónica al charango, ¿cómo fue recibida esa idea, estimado Donato? El, el 84 también fue, porque yo había ido a, a Europa eh, varias veces y pues, yo había visto, en, en, sobre todo en Alemania, varios instrumentos pequeños como la mandolina, instrumentos muy tradicionales de, de Europa, ya con micrófono incorporado, o sea, tenía, claro. ya, tenía ya pastillas, tenía un montón de elementos tecnológicos. Y yo decía, puchi, ¿por qué? Y aquí no, absolutamente. Ah, Súper rústico, tradicional uh, el instrumento como rú, tal, ¿no? Totalmente, Que es una belleza, efectivamente. No nos vamos a negar, por supuesto. Pero yo estaba acostumbrado a tocar siempre con una banda atrás. Tenía mi bajista, baterista, flauta traversa, eh, teclados o oh, guitarras. Entonces, mi charanguito era muy complicado poderlo amplificar, entonces como un micrófono como este tenía que meterme en el micrófono para que más o menos tengamos la misma sonoría y no escuchaba mucho mi, mi, mi, mi micrófono, mi charango porque había coplas, era un problema. Entonces dije en Alemania, ¿por qué en Bolivia no podemos tener un charango electroacústico? Entonces, me compré un micrófono incorporado, un micrófono de contacto que se llama allá, entonces me traje eso junto a Juan Achá, que es uno de los, ¿Sí? de los luthiers muy, muy famosos, y además muy Uy. buenos. E hicimos el primer charango electroacústico. ¡Ay, qué lindo! Y el 84 lo presentamos ¿Y en qué tal festival. funcionó? Funcionó muy bien. En el 84 presentamos eso a nivel nacional, en el mundial, tal vez, porque no habían todavía hasta claro, esa época nada. ¡Claro! Y lo presentamos en un festival de puro charanguistas. hermano. <risa> Todos los maestros, Cabur, Centellas, Dina Celestino Campos, estaba eh, Alejandro Cámara de Cochabamba, de, de, de todo, de todo. Uy. Willy Loredo. De, de Me todo. imagino que era, pues, así algo innovador. Y cuando cuando me entré yo, me enchufé, pues, a la, a la amplificación, directamente, y todos se quedaron así. ¿Qué, qué es esto? A mí me, me presté de mi amigo Carlos Daza dos efectos: de, de un delay y un short, así, para darle otro sonido. Claro. No sabes. Causan una polémica, pero absoluto Todos decían. ¿Pero por qué está haciendo eso? ¿Qué, qué, qué tiene? ¿no? Y después de mí entraba otro charanguita famoso, que es un Alejandro Camara. Ah, me destrozó hermano, O sea, me dijo, no, yo no necesito esas cosas para tocar mi charanguita y tocó. Era un concierto de charango, tal vez no necesitaba, pero yo quería presentar claro. algo diferente, algo nuevo. Es que así porque, se va dando y así no, se va desarrollando las no cosas podemos, en la vida. No podemos cegarnos a la tecnología, Oscar, porque yo creo que... La tecnología avanza mucho más rápido que nosotros. Claro. Entonces, eh, en un apoyarnos y, a, y tener la comodidad de, de sonar bien en un escenario, empezamos uh -huh. a, a colocar. Claro. En bueno, eh, y qué, en, en ese marco que tú estás diciendo que ibas desarrollando este instrumento, ¿qué piensas de la música fusión? A mí la fusión ha sido uno de los, de los primeros, digamos. Eh, mi género fo o formas de poder interpretar el y mezclar con otra, con otros géneros, mezclar eh, formas musicales, instrumentos también, porque casi eran los primeros charanguistas que tenían mi banda atrás, una banda, y claro. hemos tocado hace muchos años atrás, desde, desde el ochenta y tantos, siempre con banda. ¿no? Claro. Siempre con un fuerte equipo atrás, teclados, inclusive violines, celos. ¿no? Hemos, hemos experimentado de todo y creo que la fusión es, para mí es sí, muy importante. También. Por eso también me fui a Argentina a estudiar. Porque aprendí bastante jazz, aprendí claro. bastante música y estudié. Y la experiencia de otros también que la ya han ido desarrollando, ¿no? que es muy importante. Te voy a pedir que prestes mucha atención al monitor porque vamos a ver un video de tu participación también en uno de los grupos más importantes que tiene nuestro país. Adelante. De primavera abierta la luz, la que acaricia y besa tu juventud, la que acaricia y besa tu juventud. Qué lindo, viera así, rosa de mi alma. Estas melodías, además la canción ¿no? Sí. con el maestro Gerardo Arias de Sabia Andina Cuéntanos cómo fue incursionar y ser parte también de, de esta agrupación folclórica muy importante en Bolivia Tengo entendido que los rechazaste la primera vez, ¿cierto? Sí. A ver, cuéntanos, Justo ahora lo que comenté. Vamos cronológicamente todo esto Entonces cuando, cuando me decidí ir a, a Argentina a estudiar viene la invitación inicial de, de Saviandina, entonces eh, yo puse mi balance, ¿qué hago? ¿Sigo estudiando o, o me voy con Saviandina? Entonces eh, preferí estudiar más, quería claro. aprender más. Entonces, ya a la vuelta, de la casualidad de que igual se encontraron un tipo sin charanguista y oh, me, me, me, me, me enchufea, me enchufea <risa> 16 años, hermano. Qué lindo. En hemos viajado mucho, hemos participado en tantos conciertos, giras. Y realmente un agradecimiento y un saludo muy cordial para cada uno de ellos. Un cariño enorme. Arma. Hemos entrado como hemos salido bien. O sea, no ha habido ningún lío para salir. Porque yo, yo había decidido darle más eh, prioridad, digamos, claro. a, a, la, a la productora, a la, a la cual estamos eh, dirigiendo, digamos. Ajá. Entonces, por eso que no... Que, que, que preferí dejar el grupo para que ellos sigan. Y, pues, eh, un, y siempre los vengo a ver cuando están aquí en la Ciudad de La Paz o los, los percibo alguna vez cuando están, claro. eh, están cerca mío, ¿no? Siempre. No. Este video que estamos viendo ha sido en tu estudio que sí, grabaron. Sí, sí. tu lindo yo, estudio! Nos reunimos una vez uh -huh. y Gerardo siempre estaba conmigo eh, en las entrevistas, en todo en todo lo que hacíamos uh -huh. en cuanto a publicidad. Y ahí grabamos este mito y hicimos una, una nota bonita y, y salió este tema. ¿Crees que hay una...? ¿Nueva cuna de jóvenes charanguistas? Muy importante, muy importante. Y eso y eso tenemos que reconocer. Yo estaba tocando estos días, eh, la anterior semana, bueno, más un poquito más antes, el 6 de, de abril, en el, en el Festival Internacional del Charango. Ah, ya, ya. Y he tenido la oportunidad de escuchar chicos muy talentosos. Sí, sí. Y, y una de... de de, de ella es, es mi hija también no Lucilisumi que es tu hija sí, no sí, sabía sí. mira y ella ha hecho muchas entrevistas y también estaba pensando traerla <risa> al programa no que con sin duda creo que estás dejando entonces mira no sabíamos esto por lo menos yo desconocía pero el trabajo que está haciendo tu hijita y la trayectoria que está ya eh, encaminada pues sí. deja el legado de tuyo no sí, exactamente yo creo que ...tenemos que pensar en, en dejar algo... ...Potosinas igual es ella... ...ella no, ¿no? Ella, no, ¿no? Ella, ella ha nacido aquí en la ciudad de La Allá. Paz... ...bueno, los, los papás somos potosinos... ...pero ella ha nacido aquí en La Paz... ...y ahora radica en Cochabamba... Allá. Mm, ...está Y está tocando muy bien... Yo, la, ...la verdad yo me siento muy orgulloso... Para de ...para las de nuevas ella, ¿no? generaciones yo Exacto. creo que... Si, ...si dicen el nombre de tu hija obviamente... ...se nos, nos lleva a ese... Exacto. Claro, ...y ¿no? hablando la... otro lenguaje de, de, de claro. música... TikTokera como y ella soy. Igual, igual ha hecho ya fusión también un poquito con función. otros artistas, ¿no? Sí, sí, qué sí. Qué lindo. Sí, sí. Ha hecho muchas cosas interesantes. Yo grabé su primer disco. Ah, qué yo qué regalé su primer disco porque yo creo que merecía todo el apoyo y merece todo el apoyo, ¿no? Entonces, estamos ahí. Con el ¿Y después. también compones tú? Sí, sí, hemos hecho mucha, mucha. Más, más aún, el primer festival de Charango, de Aikile, gané con una composición mía. Ah, qué lindo. Entonces, empezamos a componer y a componer y ya. Sí, es este que... disco... Bueno, es 90% de, de, de composiciones mías. Los anteriores discos también que hemos hecho eran igual, casi todos temas míos. Un poco de recopilación, pero sí, nos gusta componer. ¿En qué te inspiras? Yo soy muy paisajista, Oscar. No, no, <risa> sí. Bueno, alguna vez que, que necesitaba componer algo, algo para mostrar o para llevar o para, para mandar fuera del país, lo que, lo que hacía era escaparme al lago lago Titicaca, nos íbamos al lago y, y parqueaba en, en, en, en la orilla del lago ponía mi, mi grabadora y mi charango uh -huh. y empezaba ahí a alimentarme de toda esa naturaleza hermosa que tiene el lago de Titicaca fuente muy, de inspiración sí, ¿no? sí, es, para todo artista yo creo con un japonés que se llama Takamasa Segi, que es un japonés sampoñista muy bueno hicimos una producción interesante porque él se inspiraba, él vino a, a Bolivia él se inspiraba en Uyuni Allá? O sea, okay. él se encerraba, él se metía a, a al salar y ahí hizo su disco. ¿no? Hizo los temas para su disco, para el disco que habíamos compartido. Claro. Entonces yo dije no, yo me voy me voy al lago. <risa> Entonces, él en el yuni y claro. yo en el lago. Y el disco se llamaba Sal y Agua. Qué lindo. <risa> Un disco lindo, de zampoña ¿no? y charaño. Antes de irnos a la primera pausa de nuestro programa referentes, querido Donato, para un compositor es difícil preguntarle y decirle cuál es tu canción favorita. ¿Nos puedes tocar algo de, de una de las que más, digamos, sea que te, que te llene la alma cada, que, las, cada, cada que, la, eh, que la vuelves a tocar en tu charango? Composición tuya, por favor. Claro que sí. Esa es una cueca que, que me hemos hecho hace mucho tiempo, lo he hecho fuera del país. Porque realmente me sentía muy lejos de mi tierra. Yo soy muy amante de mi tierra, de mis tradiciones, uh -huh. de mi cultura. ¿Qué se de llama? Gente lejos de ti. Lejos de ti. Y con este tema nos vamos a una pausa. Está con nosotros Donato Espinosa. A acompañarnos en la edición de referentes, como todos los sábados, tenemos también nuestro sector de tertulia. Querido Donato, hemos puesto tu fotografía una semana antes y la gente va comenzando a escribir en las redes sociales. Gracias a todas las personas que eh, todas las noches están escribiendo en nuestra transmisión que tenemos en vivo y en directo y que también se toman su tiempo para saludarnos, para felicitar a la producción, al programa. Mil gracias. Eh, Aquí hay preguntas que ha filtrado la producción, pero algunas pueden ser un poquito picantes. Si wow. no quisieras responder, te tomas un sorbito, ¿te parece? Si no, puedo responder. Claro. Ah, ok. No, ¿Por, ¿por no qué hacer? brindamos? Brindaremos por, por la cultura boliviana, por, por el charango boliviano. Muy bien, por el charango boliviano, por la cultura boliviana. Un salud, por favor, con Donato Espinosa en la tertulia de referente. ¿Estás listo? Vamos. Adelante. Mauricio Dávila desde Santa Cruz, gracias a Santa Cruz, que cada sábado no se pierde el programa, dice, ¿cree en la teoría que el charango es como una bella dama? Sí, eh, eh, yo creo que es, es, es muy, ¿cómo te puedo decir? Muy personal esto, ¿no? Porque yo a este, este mi charango, para mí es, es un maestro. Es un maestro, es un hombre fuerte, ¿no? ¿Ve? En cambio, seguro que para Luciel es uh -huh. una linda. Mujer, digamos, no está identificado con el carácter de uno. Lo que pasa es que con, lo, con el, los años los instrumentos van tomando personalidad de uno. Y para mí es el maestro, o sea, yo siempre lo llamo maestro. Uh -huh. Sin duda, muy bien. <risa> A ver, ¿qué género musical te apasiona? Johnny Aliaga. Los géneros, eh, una de las géneros que me gusta mucho es la cueca y el taquirari. Son, que son, obviamente, de de, ambas, de varias regiones de Bolivia. Pero son de, de, del oriente y del occidente. La cueca obviamente me encanta. Y el taquirari. De hecho, yo, yo, mis primeras composiciones son también taquiraris. Entonces me, me, me encantan esos ritmos. Y obviamente todo tipo de música donde voy me gusta tocar la música claro. del lugar. Digamos, si estoy en Alemania, no sé, en cualquier parte, en siempre Japón, buscas algún temita. Busco, sí, y trato de, de, de inter, integrarme un poco a, a, a claro. la, a, al ambiente. Qué lindo, muy bien, a ver, Adriana Pérez de Cochabamba, te mando un gran saludo, Oy, dice gracias. que es fan tuya Dice, ¿cómo fue tu primer beso, Donato? ¿Te acuerdas o no te acuerdas, Donato? Sí, me acuerdo, <risa> me acuerdo Debía tener tal vez 12 años o 13 años Ah, mira, jovencito Muy tempranillo, ¿no? <risa> sí, <risa> 13 años Sí, sí, y era una fiesta de, de, de, de, de bueno, del colegio Alguien cumplía, creo que Años y fuimos a la fiesta que era muy cerquita de mi, de mi casa. Entonces, por eso me dejaron ir, porque tampoco ya. antes no era como ahora. Claro. No, antes la no, teníamos. Sí. La chica con la que bailaba era una chica chilena, muy chica, muy linda. Y ella me, me agarró, ella me agarró. Yo, yo voy a ser honesto y me dio el primer beso. Ah, así. mira. Wow, wow. Ella. Eso no me olvido. A ver, Josefina Liaga dice: ¿Alguna vez has roto el corazón a alguien? Ay. Sincero, si no, un saludo. <risa> Yo creo que salud, ¿no? Salud, hermano, querido. ¿Eres eh, enamoradizo? Sí, sí, sí, mucho. Salud. El problema es de que el corazón de los artistas, y eso creo que es un referente, eh, somos muy sensibles, sensibles al cariño, sensibles al corazón, y hasta llorones si quieres, pero claro. tenemos la sensibilidad a flor de piel. Y eso hace de que nos nos, nos atraigan la, la, la otra sensibilidad que de pronto se acerca a ti, ¿no? ¿No somos inmoradizos, sí, de Qué bien, qué bien. Bueno, y es bueno eso. ¿Por qué? El hecho de ser varón también hace que seamos sensibles, sí, ¿no? Que sí, nos, sí, nos emocionemos sí. también nos emocionemos, y, sí. y vibremos en esa misma sintonía, ¿no? Exactamente. Qué bien, qué bien. Que, a ver, te voy a hacer otra pregunta. Nuestra producción ahí está feliz, les cuento, porque sí. me dicen que están ahí mucha gente y sobre todo señoritas escribiendo. Hoy. ¿Alguna vez has usado tu fama para obtener algo gratis? ¿Y qué fue? Dice, a ver, no, Donato. La verdad que no, no, no, no, no. O sea, para mí hacer música, hacer arte, hermano, para mí es un placer. Es una terapia. Entonces, difícilmente podría buscar un interés, digamos, de, de, de, de conseguir algo a, a partir de eso. No, no ni chiquitito, sí, ni algo así, no, como no, no. que no hacer fila. Ah, no, ese, ese café que, con leche que me invitaron con salteñas, digamos, en el colegio, lo, lo toqué porque quería tocar, pero me Mira. vino bien para mí, recreo, hermano. <risa> Mira aquí, José Alberto Rivero, desde Santa Cruz, dice, dice que el charango es como la mujer. ¿Tú alguna vez has perdido alguna mujer o algún charango, algún instrumento? Uy, no, no, no, no, no. no eh, he roto una vez, así, de, de muy pequeño, agarré, estaba, iba a tocar en Navidad, unos villancicos, y no sé por qué, me, era muy pequeño de chango unos 14 años más o menos, ya tocaba y me puse un, un ponchito de lana yeah. y, y lamentablemente cuando estaba por tocar, eh, agarré el charango, jalé y... con, el, con la lana de mi charango y lo, lo, lo rompí. Lo rompí, antes de tocar, era un dolor en el alma, Uy, qué pena. Muy, fue, era un lindo charango grandote. Pero eso sí. Ya. Un saludo, por favor. Un salud. Claro. claro que sí. Gracias, por, hermano. Por el trabajo también que has desarrollado en la música y sobre todo revalorizando lo que son nuestros instrumentos nativos de nuestra hermosa y amada Bolivia. ¿Cómo crees que te consideran tus amigos? Es una pregunta que han hecho varios, las vamos a juntar porque varios que nos escriben en las redes sociales, nos, más o menos, era esa línea, ¿no? ¿Crees que ¿Cómo crees que te describen tus amigos? Mm, primero, hay mucho respeto con los amigos, es, es, siempre es el respeto de, de, de, de, de, de la musicalidad, digamos, que tenemos <coughs> y creo que siempre he tenido buenos amigos, sí, no, no, nunca he tenido problemas con los amigos, los amigos me consideran, creo, um, no sé, no, no, no, no sé si hablar de mí precisamente, pero buena persona, yeah. no, no, no soy, no soy peleado, peleonero, no soy bochinchero, yeah. no me, no me claro, gusta. tranquila y Sí, muy tranquilo, Qué muy bien. tranquilo. Paola Ledesma, desde la Ciudad del Alto, gracias a la Ciudad del Alto, manda un gran saludo a nuestro programa, dice que lo ve todos los sábados, gracias Muy querida bien. Paola Ledesma, pregunta, dice, si tuvieras que llevarte algo a la tumba, ¿qué te llevarías? ¿Te has puesto a pensar alguna vez? Sí, sí, sí. Con la vulnerabilidad que tenemos ahora, con, la, con el COVID y con todo esto, yo creo que más que uno piensa en esa posibilidad de, de irnos de esta tierra. Sin embargo, yo creo que como recuerdo me llevaría... No, más bien, lo que me llevaría a la tumba serían los recuerdos lindos que hemos vivido, con la música, con el charango, con la familia. Yo creo que... ¿Las presentaciones? Las presentaciones, los conciertos, las giras... Creo que eso te lo llevas en el corazón. Claro. O sea, y yo le dije a mi hija alguna vez, o sea, el día que muera, o sea, y bien, bien, ¿no? O sea, <risa> con la cabeza medio torcida. Porque, cuando me muera, me, me van a enterrar con mis charangos. O me van a cremar con mis charangos. Yo quiero que mis charangos se vayan conmigo. Claro. No, sea, claro. oh, mi, mi hija me dice, no, no, pero eso va a valer. <risa> <Mi> hija, <risa> no. no, pero no, yo, yo quiero claro. que <risa> ¿No? Sergio Pérez, de la ciudad de Cochabamba, Pregunta, a ver, te voy a dar tu tiempito para que puedas, para que puedas escoger muy bien, whisky o una chicha cochabambina. ¿Cuál wow. prefiere Donato? Wow. Sin cochabambina me pregunta, es bien complicado, uh -huh. pero yo creo que sí. O sea, eh, no soy mucho de beber chicha, digamos, pero me gusta compartir, me gusta compartir la chicha, pero al, al final termino con el whisky, seguro. Uh -huh. Ah, sí. ¡Qué lindo, qué lindo, no! <risa> Carola Castillo, de la Ciudad de La Paz, dice: Eres un extraordinario músico, nos representas, me encanta escuchar tu trabajo, soy una fan tuya. Quería saber, si no es molestia, ¿qué te pasó en tus manos? Ah, ya, sí. Yo no, tengo sí, si no te molesto. No, no, para nada, para nada, por favor. Eh, los fans también quieren conocer un poquito más sí. personal, ¿no? Para, a veces es charla, ¿no? Te cuento sí. que Donato en la tele dijo eso, ¿no? O se tejen igual historias claro, alrededor, de los, alrededor de ustedes sí. los artistas. Sí, es bien fácil crear, crear historias de, de todo esto. Ensayaba mucho de niño y el papá <risa> lo pegaba y pasó eso, no sé. Es. O tanto tocar se ha gastado, no no no, <risa> no, no, no. Bueno, a veces me, me, me viene bien porque decimos, nos vemos a las dos y media. Y todos nos me vemos a las dos y media. Día? No, dos y media ah, No, si prefieres si no, no, no, no, no, no, tranquilo no. ¿Sabes qué pasa? Que cuando nos vinimos aquí a La, a La Paz Ya vivimos aquí en La Paz Entré a colegio Empiezan los, los, los años de educación primaria Y nos fuimos de vacación con mi mamá a Potosí eh, Como siempre acostumbramos a ir a Potosí Y yo fui a visitar a un tío Un tío que tiene, tenía esa temporada Muchas cerdas Y llevaba a, agua al, al cerro uh -huh. de Potosí Al cerro rico de Potosí y ya fuimos fui a visitar y yo, como se dice allá el, el término urguete, el que agarra todo lo que ve, urga, o sea, el chico, ¿no? Entonces había agarrado una, en una cajita, había una, yo, eh, en mis bolsillos siempre habían baterías, poquitos uh -huh. motorcitos, siempre estaba muy ligado a la electrónica. Entonces en todo eso encontré una, una tapita de, de bolígrafo, parece una tapa de bol yeah. bolígrafo de aluminio, Pero yo no sabía. Había sido un fulminante de dinamita. ¡Uy! Entonces, que hice contacto con una batería de 9 voltios, que era muy fácil, los dos. ¡Ay, qué fácil. Hice una chispita y explotó todo. Y por eso me dicen, cuando, cuando... Cuando te has venido a, a La Paz? ¿Qué has dejado en, en Potosí? ¿Qué ¿Has tenido muchas cosas? Sí, mis dedos. Eso se <risa> han quedado en <risa> Potosí. Ay, <¿Algo> donato. ¿No? <risa> bueno, qué bien que lo tomes de, de esa no. manera, ¿no? Pero también para los niños que nos escuchan en televisión, que nos sí. ven también, sí. es muy importante, ¿no? A veces tener mucho cuidado. Somos traviesitos, pero... A veces suceden cosas suceden que son cosas. irreparables, ¿no? Pero eso no te limitó a que tú seas el gran charanguista que es. No, más bien fue un reto, Oscar. Yo creo que para mí fue un reto muy importante. Yo dije, no, o sea, no puedo no tocar, si quiero tocar. Y mucha gente me decía... Eh, o me reconocía o me veía recién cuando me daba la mano o sea, claro. Me daba la mano y obviamente se sí, sentía raro y decía Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tus dedos? No? Porque cuando tocaba, no tocaba, claro, no se tocaba. tocaba rápido ah, no, no, Entonces no, no se notaba para nada Me imagino entre los amigos o sea, muchas sí. bromas que tú también ya las no, haces, completamente Pero ¿sabes qué? Pues que sí. Puntualizando, eh, nunca ha sido un, un pretexto mis dedos claro. para, para hacer las cosas qué Yo jamás he tomado como un pretexto Y eso la gente sabe para mí más bien ha sido un reto de, de, de, de hacer las cosas por lo, por lo que quiero hacer. Por, lo que por me arriba gusta. de lo normal, excelente el trabajo que tú realizas, ¿no? Camila Carrillo dice tu debilidad son las mujeres o el charango de la paz. Saludos, Camila. Oh, oh, qué buena pregunta. Mi debilidad es el, el charango. Sí, sí, sí, el charanguito. Yo veo un charango donde voy, ¡uy! Oh, me, cho me chorreo. <risa> Sin dejar que tengas a las mujeres tampoco... No voy a hacer, no voy a hacer más. ¿Estás o menos. casado? No, no, no. ¿Tu pareja? Eh, sí, eh, relativamente eso, no, sí, no, sí, sí. Un, sí, sí, un pues saludo, Esa ha sido tu, <risas> tu pregunta, muy calificada. <risas> un saludo, un saludo, por favor, que no lo maten en casa, por favor, a Donato y la, la enamorada. No, no, no, estoy estoy en realidad, no estoy comprometido con nadie, Soy honesto, comprometido, comprometido. Pero eh, sí, estoy, estoy divorciado, ya uh -huh. hace tiempo, pero me siento bien como estoy te soy honesto yo creo que no a a que por mí no venga decimos nosotros <risa> y, bueno. y más más ubicado y más claro. pensando más en el charango porque por la productora Hemos hecho mucho material para todos, menos para mí. Ahora Muy me estoy bien. dedicando a Donato Espinosa. Por favor, Donato, nos vamos a la pausa, pero queremos tocar un poquito así unas melodías así para que la gente también disfrute de este trabajo extraordinario que realiza Donato Espinosa, nuestro artista boliviano, charanguista, músico y compositor. Pausa y volvemos con más. No me de luz. Well, Acompañarnos en su programa referentes a esta hora de la noche Nosotros felices y contentos como todos los sábados Yo disfruto de mis entrevistados Y también me encanta conocer un poquito más de la vida de ellos Y por supuesto mi audiencia que es bastante exigente Como te, te habrás dado cuenta sí, sí. Eh, Les gusta también conocer eh, mucho más a fondo de la persona <risa> Del artista, del profesional, de, de todo ese trabajo Porque muchas veces nosotros vemos ya al Donato Espinosa Que ha sido, que, que es galardonado, que, que, que toca... en conciertos internacionales, embajador de la música boliviana en Europa, Estados Unidos, pero no sabemos esa trayectoria, ¿no? ¿Cómo ha sido poco a poco las luces y sombras que tendrás en tu vida también, sí, ¿no? Sí, sí. No, es, no es fácil, no es fácil, la verdad, o sea, tenemos que a veces exponer un poco a la familia, porque los viajes normalmente son un poco largos, un mes, dos meses. Entonces, para eh, nosotros de pronto sí pasa porque no estamos fuera, estamos con un mundo nuevo, haciendo lo que a uno le gusta, pero a veces dejas a la familia, dejas a la mamá o a la familia misma. ¿no? Y es eso, pues, es, es, eso es lo más duro ¿no? de, de, de todo esto. claro bueno, vamos a entrar a este sector que es el sector de bitácora, querido Donato. Te vamos a pedir que prestes atención a la pantalla para que podamos ver diferentes fotografías que hemos encontrado wow. con la producción de nuestro canal. Adelante con la primera imagen, por favor, en este sector de bitácora. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Ese es el, el primer año de Sabia Andina. ¡Ah, mirá! Sí, sí. Mirá. Y estoy ahí con Alcides Mejía, el empuñista de Sabia Andina, Oscar Castro, Rafael Arias. Ah, no, Gerardo Arias, ¿sabes? Sí, Gerardo Arias yeah. y Rafael Arias. Sí, la primera etapa, o sea, el primer año de Sabiandina. Uy, qué lindo! Sí, ¡Qué sí, lindo! Sí. Y estamos en la... eso es en Santa Cruz. Ya. Yeah. En, en la Feria de Santa Cruz. Uy, eso es, eso es mucho tiempo. Qué linda imagen, ¿no? Además, todo Sabiandina. Y en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Sí, ¿Qué año sí. era? Eso ha de ser, tal vez, el eh, 93, 94, uh -huh. sí, sí. 1994, por ahí, sí, o no, 93, porque yo entré en 92, en realidad, cuando volví de, de A Buenos mirar. Aires. ¿Mm? A ver, El la nombre, siguiente para. imagen. <risa> con un look muy, muy particular <risa> sí. ¿Mira? Estamos dando un concierto ¿Qué dice? A ver, te lo voy a leer El compositor intérprete de Charango Donato Espinosa Ofrecerá un recital de nueva dimensión en la Peña Marcatambo Ubicada en la calle Jaén, número 710 Los días viernes 15 y sábado 16 del mes en curso a Horas 22 con auspicio de La Cascada Bueno, Nada. sigue todavía la empresa Pero imagínate, así se promocionaban sí, los sí. artistas en los periódicos ¿Qué año era esto? Esto ser el ocho. Porque esta foto es del disco, del primer disco. Uy, sí, del 87. 87. Sí. En el periódico, y me imagino que te fue bien ese día, porque sí, salir en el periódico también era difícil en muy aquella complicado. época. No, no cualquiera no, salía. No, no, si no, no eras no, político. No. no ves, sí. Hubo páginas culturales, en, en, siempre estábamos prendidos a eso. Y qué además, lindo. grabar esa época no era lindo. tampoco tan fácil, ¿no? Y esto fue con el, con el primer disco que habíamos hecho. Allá, ah, qué lindo, qué lindo. Mm. A ver, veamos la siguiente imagen, por favor. Sí, es de la misma época. La misma, ¿no? Sí, sí. no y esa cabellera. Era cabellera, no puedo creer. Bien ochentera, noventera, <risa> ¿no? No, mira. Además, yo era muy, muy amante del rock, Oscar. Me gustaba, me ha gustado siempre el rock. Y mi, mi, mundo, digamos, de, de, relaciones en cuanto a musicales, musicalmente, estaba más tirado a, lo, a los, amigos rockeros, ¿no? Bien, y jazzistas, ¿no? sobre todo. Claro, mira, mira. No, no. bien bien no además mucha percha no mucha imagen ahí del, con el charango quiénes son ellos Aquí estamos con Hugo Faturuso es uno de los grandes eh, pianistas ah, uruguayos que ha, vi ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos en Brasil y en, y en Buenos Aires ya. este señor es uno de los más invitados que Bolivia también pero es una gira que hacíamos por Brasil ya. con ellos no entonces ellos son todos todos uruguayos el candombe el candombe el ritmo negro de Uruguay y con ellos, entonces viajamos y, y ahí ya comenzaste a o sea los instrumentos tradicionales de Uruguay con los tuyos, los bolivianos. Sí, y tocábamos juntos, sí, y, y hacemos sayas, hacemos candome, con charango, y la saya afro, por ejemplo, igual con ellos. Uy, ellos, qué lindo. ellos escuchaban la saya afro, y decían, ¿de dónde? ¿De dónde es esto? Es de Bolivia, son los yungas de Bolivia, ¿no? Y qué era una lindo. fusión muy interesante Qué lindo, criterio. qué lindo, mira, qué bien, me alegra muchísimo, qué lindas imágenes. Ahí, Ay, no. el donatito. ¿De dónde, de dónde han conseguido esa foto, Dios? Así es mi producción, no Mel. No puedo se creer, encarga, de sí. dónde? Debería trabajar en el FBI, mi productora, porque es capísima. Debo tener unos cinco años, cuatro años. ¿Te habías ¿Te olvidado de, de esta sí, imagen? Sí, Esos zapatitos, por Dios. <risa> <risa> no puedo creer. Mirá. Aquí todavía tenía cinco dedos. Eso sí. <risa> Mira, mirá, qué lindo no, y qué increíble, ¿Qué le dirías Gracias. a ese niño, querido Donato? Ahora que lo ves acá Lo veo y pues yo le diría que Que ha tenido suerte en la vida que, ha tenido, que va a tener mucho, mucho, mucho por delante Y que le van a dar una gran responsabilidad De llevar la cultura boliviana fuera del país Eso Muy bien, Donato Ahora tenemos una sorpresa también para ti Ah, pues, Ay, Donato, no. sí, sí La producción tiene una sorpresa para ti Veamos a ver de qué se trata esta, este video y dejas explayar tus emociones, como diríamos oh, acá en la el latín. No, <ríe> Adelante. Uno de los recuerdos más lindos que tengo con mi papá, dentro de los muchos que hay, es eh, cuando estaba en la etapa de la universidad, eh, solía salir con mis amigos, pero él me cuidaba demasiado, entonces eh, siempre me acompañaba íbamos con mis amigos a los boliches pero él siempre me acompañaba ¿no? a modo de cuidarme, a modo de compartir y uno de esos días eh, que, que vamos y salimos al equinoccio con la emoción de la fiesta con la emoción de, de, del grupo que estaba tocando y demás yo aparezco encima de la mesa saltando, bailando cuando veo a mi lado mi papá mi papá saltando y bailando igual que yo a mi lado ¿no? y era, era, era una manera de compartir muy peculiar tal vez no entre papá e hija pero creo que él me da la suficiente confianza para que se pueda hacer eso salíamos los dos eh, y creo que muchas personas nos recuerdan siempre a los dos juntos en todo lado y ¿no? son, son recuerdos muy lindos que atesoro, son recuerdos que guardo con cariño de mi papá y creo que siempre van a estar en mi corazón. El papá jovial. ¡Wow! Gracias, hermano. Y producción, realmente muchas gracias. Mi hijita Clara es mi hija mayor y realmente con ella hemos vivido muy, momentos muy importantes en mi vida y de su vida de ella también. Y hemos sido con pinches más que, más que papá y hija, ¿no? O sea... Ella conmigo se eh, vino a vivir conmigo, con mi mamá. Éramos los tres en la casa y pues, hemos hecho muchas cosas lindas y uno de lo que cuenta ahí es verdad creo que estaba de Zaire si mal no recuerdo en el equinoccio papá de él? Ay, no, no yo, yo, hermano, yo, yo, rockero, rockerísimo entonces, la, la, ¿A la, la. eres rockero? Sí, me gusta Mirá, mucho por favor, Donato Espinosa el embajador del charango rockero, ¿no? Qué lindo Y en este, en este disco, este nuevo disco hemos hecho un tema que se titula gritando, gritando al Sol y un tema así, súper, es, es una balada rock que, que está hecho con, con un charango además con un charango electrónico y bueno es esa es, es la ciencia que tengo yo de muy chico no siempre mis amigos mi entorno de amigos eran del de, de equinoccio para la vida o sea, ah, el... además que la alegría no de, de, de, de Clara María Espinoza ver al papá viene a recogerla y, y se, se, se junta al a, al momento, grupo al grupo no y es lo más lindo no de las hijas de, de que se pueda tener ese papá jovial no no sí. el papá diferente no en las entradas de gran poder por la claro. <risa> nos íbamos con sus amigos y yo al medio qué bien, <risa> qué bien. Uh -huh. Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial Estamos con Donato Espinosa eh, Estoy seguro que la están pasando muy bien ¿Tú cómo estás, Donato? Muy contento, de verdad Aquí ¿Sí? me has puesto melancólico con ver a mi hijita Mi hijita es una gran profesional abogada Y pues siento, me siento también muy orgullosa por ella Muy gracias el hermano <ríe> No, como los agradecidos somos nosotros por tenerte en el programa Nos vamos a una pausa comercial Volvemos con mucho más rapidito, rapidito Porque ya casi van a ser las 20 horas En este sábado 16 de abril donde estamos disfrutando con este extraordinario artista, músico boliviano, Donato Espinosa. Gracias por acompañarnos ya casi en la recta final Queremos mandar un saludo a toda la gente que nos escribe en las redes sociales Estamos en Avia Yala Televisión y nuestra página oficial aviayala.tv.bo Le da en la pestañita donde dice en vivo y puede ver toda la programación Compartir el link para que toda la familia pueda disfrutar No solamente de este programa, sino de todos los programas que tiene Nuestra programación del canal Avia Yala Televisión Rapidito querido Donato, ya casi me encantaría Y te voy a invitar otra vez para que sigamos la segunda parte de Donato, Espinoza. No, no, Donato es no, no. difícil tocar el charango? No, no, no, no. O sea, Bueno, son varios, varios factores, no? De pronto, uno dice, no, no, tiene que ser, que, que no, no, tiene que tener buen oído. Eh, uh -huh. Uno se va educando. Es cuestión de tener ganas de poder aprender, como cualquier instrumento o como cualquier profesión en el mundo. Es cuestión de ser perseverante, consecuente con, uno, con lo que busca uno, y lo puede lograr uno ¿Cuál lo la lección más importante que has aprendido en la vida, Donato? Ay, hacer humilde, hermano, hacer humilde porque yo veía a tantos otros músicos de aquí o de afuera, con la petulencia, con, con los aires de, de, de, de grandeza, a veces no es necesario. O sea, tú tocas tu charango con, con el corazón y es el, somos, somos como, o, como que el charango fuera un medium. Tú tocas tus sentimientos con sentimiento y tu corazón, con, con tu corazón, transmites a partir de tu instrumento. Y la gente es la que recibe toda esa energía, todo eso. Toda esa. Entonces, no necesitas claro, no de, nada. Además que no hay necesidad. En la calle sí. todo el mundo sabe, ¿no? Quién es Donato Espinosa eh, y, y es lo que te decía y me pasaba ya con tu hija, ¿no? Que decía, decimos el nombre de tu hija y es automáticamente para las nuevas generaciones ya es referencia también en el charango, ¿no? Sí. Mm, qué, qué interesante aquello, ¿no? Si tuvieras que llegar ya a un momento, tal vez, no te digo ahora, ¿no? Y esperamos tener un donato espinosa <risa> para muchos años más que nuestra Dios, sociedad boliviana disfrute. Dios, claro. <risa> claro. Eh, ¿Cómo se llamaría la canción que describe tu vida? Uy. Ah. Uy, muy bien complicado. Pero tendría que crear una canción. Tienes razón, podríamos crear una canción que, ti, que titule, no sé. Mi, mi vida violeta, porque el violeta es un color muy fuerte para mí. Yeah. Mi vida violeta o algo así. O la, las nubes de, de, del corazón, porque okay. son los sueños que uno tiene y, la, y las, las enfoca yeah. siempre. Algo así. Yo creo que sí. Sí. Por ahí. Bueno, te ha dejado muchas alegrías, el sí, charango, este sí, instrumento boliviano, sí, sí. pero tú también le has dado alegrías al, al pueblo boliviano y eso es lo más importante, ¿no? ¿Qué les dices a esas nuevas generaciones que están aprendiendo a tocar no solamente el charango, sino otros instrumentos? Cualquier instrumento. Sí, ¿sabes qué, Oscar? Yo creo que, yo creo que en, en, algo alguna vez que me he planteado y me he cuestionado también es, ¿qué voy a hacer ahora con mi charango, ¿no es cierto? Entonces yo creo que lo importante es cuestionarse y, y tomar como una profesión el instrumento la música o hacer cultura no como una sola solamente una afición muchos artistas grandes definitivamente tal vez no han podido estudiar pero sin embargo han hecho grandes cosas pero cuando uno estudia se le abre un poco más la cabeza claro. yo, yo creo que el estudio como cualquier profesión es importante y ese mensaje es para cada uno de ustedes ¿Qué hay a partir de ahora con Donato Espinosa? Muchas más locuras esta es una locura que, que, que la hemos agarrado, desempolvado de... Natural. <coughs> Natural, el disco de Donato sí. Eh, natural, porque está hecho en plena pandemia, hermano. Esto hemos, ¡Uy! Es un disco que hemos <coughs> preparado, hemos empezado a preparar hace 23 años atrás. 10 canciones? Sí. Habíamos preparado con Alexis Trev, con Martín Joffrey. ¡Ah, mira. Eh, sí, eh, con Daniel lecusán Después estaba mucha, mucha gente linda. Eh, estaba, pues, eh, Uber eh, García, que era el tecladista de Guapachá en los teclados. Uh -huh. Entonces, mucho, habíamos preparado ya el disco así, de esa manera. Entonces en esta pandemia, en esta cuarentena Lo que he hecho es agarrar y desempolvar todo Y ya, sacaremos uh -huh. por fin esto Porque tal vez era temporal esa vez Pero ahora yo creo que está, es importante este disco Porque es instrumental No es boliviana, música boliviana precisamente Pero sí el charango está muy presente, presente ¿no? sí. Y claro, me imagino que todas esas canciones Y las melodías hacen Pues sin duda tiene su particularidad Cuando una canción está hecha con el charango ¿no? Sí, es otra cosa sí. sí, de verdad Querido Donato en este programa no, no nos aprovechamos de los invitados, sino, al <risa> contrario, queremos disfrutar y despedirnos con un temita tuyo, el que quieras claro, de tu disco, tal claro. vez Decisión, Usu. Claro. Eh, tenemos varios no varios temas acá, Amazonas, Reggae, Gritando al Sol, mira, Poke, Tanto Quererte, Rayos de mi Corazón, el que tú quieras para promocionar. ¿Dónde lo compramos el disco? Está en está la, es la una publicidad un poquito. Sí, sí, <risa> no, adelante, Porque adelante. Está en las tiendas de Discolandia, Allá, eh, nos bien. están ayudando a vender. Y también, eh, bueno, a mi, a mi teléfono, 720 84479, 79 tenemos los discos a la venta. Lo, aún vendemos el CD, aunque ahora se compra todo por Internet, sin embargo, están los discos, porque es, es para los coleccionistas, para la gente que quiere tener un CD algo algo, claro. algo físico, ¿no es sí, cierto? Venta, sí. Entonces, está en venta esto. Qué es bien, plan. entonces, Discolandia, ¿no? Discolandia, sí. Muy bien, este temita, ¿qué se llama? Eh, vamos a hacer, eh, a ver... ¿Cuál quieres? Decisión. Decisión. Decisión. Y de esta manera nosotros nos despedimos en el programa de referentes. Gracias por habernos acompañado. Nosotros siempre con esa pasión, y ese profesionalismo y ese cariño por nuestra audiencia desde Avia Allá la Televisión en una nueva edición. Si Dios lo permite, estaremos el próximo sábado con otro referente de la sociedad. Hoy compartimos su música y su arte de Donato Espinosa. Adiós, Bolivia. Muchas gracias.